Como venimos explicando, desde 2015 eh, la labor de los bomberos y bomberas forestales no debería de terminar tras la época de, de alta activación y por lo tanto no debería de, de hacerlo tampoco sus contratos. Estos profesionales hacen una labor fundamental durante todo el año y su contrato debería de ser de, de 365 días al año. Sirva como ejemplo todas las labores preventivas que, que hacen en los meses de invierno y que son eh, muy importantes para, para prepararnos para esas actuaciones de extinción del verano y también todo el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, durante este año en la restauración de, de incendios forestales. Los bomberos y bomberas forestales junto a agentes de protección de la naturaleza y técnicos del gobierno de Aragón están haciendo una labor fundamental para, para restaurar todas esas zonas afectadas por, por incendios con, con trabajos muy diversos que están ejecutando directamente eh, nuestras cuadrillas como son el, el recepado en, en zonas de, de encinar quemadas o el, la construcción de barreras anti en los diferentes incendios para conseguir que el suelo tenga, mantenga su, su fertilidad y que por lo tanto podamos tener una restauración natural eh, mucho más adecuada y mucho, mucho mejor. O otra serie de trabajos, todos ellos muy importante es la retirada de, de madera quemada para que esas zonas vuelvan cuanto antes a, a una situación como la que tenían antes de, de verse afectadas por las llamas.